Buenas, buenas, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Yo de puta mayor. ¿Qué os iba a decir? Eh, no voy a empezar el vídeo como siempre. En plan, Ay, os traigo un nuevo vídeo de juego de su puta. Madre". No, vamos a un poco hacer un poco originales y os voy a decir que os traigo, sí, que os traigo una casita nueva ¿no? fresquita. No fresquita, está más podrida que su madre, pero bueno, al menos. Hemos jugado a los Simpsons, que yo cuando tenía 13 años o 12 años, mis mocos y mi popitre, estaba yo haciendo una integración entre ellos, ¿sabes? Así que os puedes imaginar de qué quinta sea el juego. Y nada, lo vi por allí y digo, ¿por qué no os voy a traer a mi gente? Que puede ser que alguno lo haya jugado, incluso lo conozca o le haga gracia por el simple hecho de que sea de los Simpsons. Así que no pensé y dije... Puede ser que les guste o puede ser que no, pero al menos yo les traigo algo que les puede hay que estar puede interactuar conmigo, porque os voy a pedir que mencionéis en el vídeo a un amigo que sigáis que le va a gustar o sabéis que ha jugado. Para mí, jugarlo es una nostalgia brutal, aparte que lo, lo he editado súper bien. Dura muy poco el vídeo, lo sé. He querido hacer solo un pa', eh, poneros la puntita, ¿saben? En plan una gotita sabes y luego ya os doy el, el litro entero pero primero quería ver si os gusta si os mola y dejarme por los comentarios de esas vainas la casa. o sea que me cae un mes y nos vemos en el vídeo hasta ahora os aviso vamos a ver qué qué pasa bueno que vienen las terreses vengan a las abejas y se los lleva todo ¿Sí o no eh, os advierto son gráficos de cuando yo pegaba mocos debajo del pupitre de la clase o sea con eso no lo digo nada, Pero no tampoco es tan viejo, pues, y tampoco es tan viejo juego, coño. Mira, el no me lo voy a saltar, os lo enseñaré para que lo veáis. Un poco de que vale la historia. La historia. Se supone que somos una abeja rusa, por lo que veo debajo a la izquierda. <risa> no, no, no! no <risa> ¡Qué buena, tío! Os mola, ¿no? Os lo escucháis bien, ¿no? Nueva party, gente. Nueva partida, vale, vale. Qué ganas, ¿eh? James Simpson coge la hey, monedita. Hey, Patrocino un nuevo refresco de cola, niños, y este no envenena a nadie. ¿Qué es famoso? Nueva y mejorada cola. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, tiene un ingrediente especial demasiado picante para sanidad. Que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. Nueva y mejorada Bascola. Ahí estamos. Mejorada porque la otra envenenaba, eh. Cola. Al tanto... Necesito <risa> una Bascola. guau. Me Willy. Esto nos pasa, ¿no? Ahora vienes, ok, easy. Sí. Star-ups. Uy va, wow, qué es poca broma, eh. Pensaba que serían peores, eh. Vale, VCBDA. Si ¿Sí o no? Habla con March. La no, March es esta. Vuelo. Sí. ¿Qué se ve? Oh, me, me tendría que haber traído el mando, tío. Ah. ¿Oye, ¿Se ve de puta madre, loco? ¿Sí o, no? ¿Sí o no? Haz clic con el botón izquierdo del ratón para meter en el coche. Ok, podemos conducir, es verdad, me acuerdo. ¿Sí o no? A ver, esto, cuidado, eh. Ay, se puede correr. Usa monedas para comprar coches y ropa. <risas> Las cosméticas. Vamos a ir a saco. ¿Sí o no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Nope. Eh, ¿Qué he hecho? Nope. Vale, esto es para... Nope. Parkour. Nope. Tío, parkour, loco. Esto es, ¿Le podemos pegar aquí o no? ¿Qué cojo. Encuentre tío? todos los gags. Encuentre todos los gags. No sé, vamos a encontrar los gags. ¿Qué son los gags? Ah, y le puedo pegar patadas y todo. Bueno, de todas maneras... No. El parkour ahí intenso yo, tengo, yo quiero ir por, por la casa, tío Eh, no, este juego no. Este juego salió antes que el GTA Porque es de la Play 2 Bueno, no sé yo Es verdad, no, Play... Sí, sí, es verdad, es verdad Es pues un Andreas, tío sí, sí, sí, sí, sí es verdad, verdad ¿Y cómo cojo esto, tío? Pulsando acción se encuentra todas las cartas para conseguir una sorpresa. Venga, una sorpresa. Vamos a coger esto. ¿Esto qué es? Acción. Pulsa acción. Pulsa acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es? ¿El F. ¡Ah, eh, la F. Cuidado, que me quemo. Vale, va un poco diferente. ¿Qué? Eh. Vale, vale. O sea, aquí tengo que pulsar la F también, ¿no? Vale. Vale, va. Bien, bien, bien, bien. Y aquí también. Vale. Hostia, me lo he cargado. ¿Cómo no? bonita. ¿Y esto? Tengo que ir a hablar con Mark, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Para Destruir Bro, las cajas. La la avispa, de salta hacia arriba con la barra espaciadora. Y a continuación, haz clic con el botón derecho del ratón para dar una patada en la avispa. Muy bien. Vale, vale Se va a llevar Hola Toma. Toma. ¡Eh! ¡Oye, Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Hola Está roto, tío. Está muy roto. Está muy rota. Se los lo traigo ya. Y lo voy a resubir al YouTube, así que no os preocupéis si os lo perdéis. Bueno, hoy, uy, uy, los cristales estos, ¿se pueden romper? Toma. Hostia. Bueno, vamos a hablar con Max, que es nuestra misión, ¿vale? Y luego vamos a ir a entrar en casa para ver, más que nada, a ver cómo es. ¡Toma! <risa> Un me dijo que lo hiciera. Me he metido, hostia, a la, a la mar, tío. A ver, otra. Es Quiero lentejas para comer. Mami, oh, ah, alguien se ha comido todos los dulces de la casa. ¿Qué pasa? Necesito que corras al súper y ¿Que corras ese helado que lleva dentro mini tartitas. Ha debido ser uno de nuestros hijos, probablemente sí? Milhouse. Sí. ¿Qué gilipollas. Vale. La cola saltarina, vale. Voy eh, al Badulake a comprar helado y Coca-Cola. La Coca-Cola es porque se ha levantado del anuncio ese con mucha sed de Coca-Cola. Así que vamos allí. Vamos, va. Mola. Vamos para allá. Sube al coche. Bueno, vamos a probar si se puede entrar en casa, ¿no? ¿Qué juego es este? Pero ya lo verás. Eh, me tengo que ir, que se me acaba la batería hasta luego. Hasta dentro de nada. Ah, vale, va. hasta dentro de nada. Vale, hasta ahora. No te perdas este juegazo, tío. Vaya graficazos. Son de Play 2. O sea que están mejorados en principio. Por aquí también hay algo, ¿no? Vamos a descubrir. Vamos a hacer Mr. X, ¿no? Y eso. ¿Eh? Habrá el Mr. X. ¡Uy, va! Este es el búnker de. ¡Uy, va! Espérate. Salía. Toma, oh, algo pasa. ¿Qué piensas? Estamos en una supera Mira, money, money. Money, patito, vos, cash. Money, money. Money, money. Oh, lo, lo, Ay, da. la zona del bikini se me está irritando. La zona del bikini. Ay. Vamos, va, vamos a hacer la misión esta tacha, vamos. Va. Estás es jugando en la Play 2, el pecho. no. Es Cuéntame una. El pecho. No, no, no, no. Bueno, no, no, no, no. Creo que salió retra... retransmi... remasterizado. remasterizado. Haz clic con el botón izquierdo del ratón para entrar. Eh, okay. Intro. Vale. Vale, vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. La casa... Esto es... Esto es para salir, ¿no? Vale. Esto es el comedor. No puedo entrar a la cocina de momento. y padre! Yes, daddy. Dios, que era muy fanático. Y solo hasta aquí, tío. Pulsa acción. No puedo hacer nada más, tío. Pero no puedo hacer nada más en casa, y no puedo ir al cuarto de los niños a ver qué pasa. Ay, mira, mando una monita. Bueno, bueno, vamos a para la misión, va. Venga, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Venga, vamos con el coche. A ver. Pulsa W para acelerar, A o D para conducir, usa S para frenar, haz clic en el botón derecho del ratón para frenar. Frene de mano, vale, perfecto. Estupendo. Se viene gente. Se viene, conduce hasta el Badura, qué. Sí o no! Se derrapa, ¿no? ¡No me importa demostrarlo! Vamos a ser tristes. y Chapa. Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quería hacer aquí? Ahí, ahí, la chapa, la chapa, la chapa. Vale. Utiliza la llave ingresa para arreglar tu coche. Vale, ahora en el momento no lo vamos a usar. Hay un telefonillo ahí, lo vas a descubrir luego. ¿no, ¡Eso mismo. ¿A es vamos a por la llave esta. Tienes que jugar a este juego de verdad, en serio. Quería <avía> un. <¡Mirelasting> saltito. Llámame el Homer. El Homer. Rompe determinados objetos para conseguir monedas, vale. Qué rico. Vale, voy a por el vado aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Qué guapo, tío. Eso está, está. Yo lo veo de puta madre. Ay, ay, ay. Si ¿Sí no. Si ¿Sí no. El derrapaje ¿eh? ahí, por Derrapaje. De a ver, ¿qué está entra Entraba Duda. Espérate, espérate. Que aquí, aquí. Sí. Mucha acción, no, no, no, Bueno, gente, espero que os haya gustado. Sé que ha durado poco, lo sé. La próxima me parece que haré entre 15 y 20 minutillos, depende de lo que le apoyáis. Creo que le deis mucho apoyo, que me dejáis en los comentarios si os ha gustado, si no, si queréis la segunda parte ya, si no la queréis, yo qué sé, decime, algo en de comunicación entre vosotros y yo. Y nada, eh, voy a editar seguramente el de por 2, eh, la segunda parte del primer acto, así que nada, eh, espero que os haya gustado y que apoyéis muchísimo este canal, y nos vemos prontito, hasta ahora.